Saludos amigos de Lidon.com. En esta ocasión me encuentro con Dawel Lugo. Lugo, por fin materializar tus sueños de subir a Grandes Ligas el 30 de agosto. Lo pudiste ver después de pasar por tres organizaciones. Estás aquí. ¿Qué sensación sientes de llegar a tu meta, a la primera meta? Bueno, me siento muy contento y agradecido de Dios primeramente y del equipo que me ha dado la oportunidad y es un placer estar aquí eso hay que aprovecharlo y seguir para adelante lo que uno quiere y seguir enfocado en mi trabajo y me siento alegre que estoy aquí, ya cumplido mi meta y no he llegado, es mantenerse y siempre dar el 100%. de que fuiste firmado por los Azulejos de Toronto en el 2011 siempre tuviste la etiqueta de prospecto. Ahora Dawell quiere quitarse esa etiqueta de prospecto y poder mantenerse, que siente que tiene que, que seguir mejorando para quedarse en grandes ligas? No, seguir trabajando en lo que me falta, seguir trabajando, o sea, seguir trabajando todo, uno no puede dejar de trabajar nada y seguir trabajando fuerte para uno mantenerse. Luego siempre ha sido movido eh, eres el jugador que defiende cualquier base del cuadro. ¿En cuál te sientes más cómodo? O sea, yo soy nativo del Chorestó. Sí. Pero, como te digo, hice el ajuste en tercera y ahora hice el ajuste en segunda. Ahora me siento bien porque ya tengo un poco más de experiencia. Ya las tres la ha jugado la juego bien y lo que la gerencia de Troy quiere es que te quedes en segunda exacto para el 2019, ¿cuáles son los planes? que está sentado a hablar contigo el gerente o el dirigente de cómo quisieran verte vislumbrar para el 2019 no, yo trabajar y mi meta es trabajar para ser titular aquí y dar 100% y agarrado de la mano de Dios así pues, el 30 de agosto debutaste ¿cómo fue? Esa experiencia de que te llamaron, de que te dijeron Sube para, subes a grandes días. Wow, eso fue impresionante. Como te digo, oye, me sentí alegre. Agarré la maleta, preparé todo y arranqué para acá y... Mi primer turno fue impresionante, me sentí un poco nervioso. Después que cogí el primer turno ya y como hoy es mi cuarto juego, hoy me siento mejor, me siento con más confianza, más fluido y todo bien. No es que los jugadores me mencionan que los Yankees eh, subir, enfrentándose en el estado de los Yankees, tiene otro tipo de sensación. Tú como niño cuando veías los juegos, ahora que estás aquí, ¿cómo te sientes? Estar en este mismo estado donde han pasado grandes figuras. Wow, Me siento muy bien, me siento muy bien. Y más que Acá hay un poco de presión. Y estos fanáticos no son fáciles. Aquí, me siento bien, gracias a Dios estamos aquí para dar el 100% y nada, seguir lo que uno quiere para adelante. luego el año pasado jugaste con los Tigres del 17 en 17 partidos. ¿Qué piensas? ¿Piensas que podrás seguir desarrollando tu talento, pulirlo en la liga de invierno? Sí, quiero regresar ya, quiero jugar ya este año si Dios quiere. Por lo menos quiero coger una semana libre y después integrarme al Licey quiero jugar para allá. ¿Podríamos decir que tú te podrías integrar a finales de octubre? Ah, sí, como el 20 o, me, o antes, todo, antes. ¿Y tienes el permiso? Exacto. Okay. Un mensaje para finalizar a la fanaticada de los Tigres del Licey. Que nada, que vamos para allá, mi hermano. Licey campeón, sigan apoyando, que vamos para adelante. Gracias. Gracias.